Bien, gracias, amado Carolina Yallán. Buenos amables televidentes. Mi reflexión primero es a reconocer que por primera vez en mucho tiempo vamos a tener unas elecciones cero arrastre. Cero arrastre. De las cuales se nutrían los senadores cuando se votaba por el diputado. Es decir... Que votando por. En aquel tiempo, cuando se votaba por un diputado, aunque no se marcara el senador, usted estaba votando por el senador de ese diputado Exacto. o de ese partido. Ellos hacían el trabajo y cobraba el senador. Exacto. <risa> ¿Qué, qué, qué vaina así. más inconstitucional, verdad? O sea, sí. él, él, él sentado y, y los diputados de trabajando, hecho Es para inconstitucional. A él. Y, y así el fue declarado. De elegir. O sea, sí. elegir y ser elegido. Claro. Porque viola el principio de elegir y ser elegido. Y de hecho. Era, era un comodín político que gracias a Dios hemos ido rompiendo. No se había roto porque obviamente era como una especie de pandilla. El político se cuidaba claro. y protegía los partidos, protegían esa posibilidad porque tendrían un senador por un diputado muy popular. Sí. Cuando es así, era de robo. Esta vez, cada quien ha de ganar su curul por el esfuerzo o por la condición que el votante ha visto en, en ese diputado o en ese senador. Es decir, que el senador tendrá que también ejercer su esfuerzo para alcanzar a tener la mayor cantidad de votos. Esta vez es no muy común ver que solamente para la provincia de Duarte habrá la propuesta de dos senadores. Dos. Está polarizado. Ahí, ¿no? ahí, que yo recuerde, casi todos los partidos llevábamos un candidato a senador. Sí. ¿Qué ha resultado? Sí. Que esta vez el candidato de la, de, de, de, del PRM está siendo apoyado por un acuerdo que hicieron la fuerza del pueblo y el PRM, con anterioridad en los tiempos que se permitían hacer los acuerdos y se ha concretado un acuerdo en lo congresual. De hecho, están los diputados, está el senador y a la vez estamos corriendo individualmente entonces tres partidos que han polarizado la atención, que son el partido PLD, en este caso... El partido PRM que es el que lleva una especie de entusiasmo con un con un que parece ser un crónico de la van de Yaryán. Sí. Una van. <ríe> y la fuerza del pueblo. Hay un candidato que se mencionó cuando yo iba entrando, que realmente no lo hemos visto en campaña. Es eh, eh, Ismael Reyes. Ismael Reyes. Del PDI. Del PDI que también se nos sale ni por los santos. Y que a y está apoyando a Franklin, a la senaduría, y lo mismo pasa que, se, que nos encontramos entonces, Fuerza del Pueblo, PDI, eh, Alianza, Alianza País, mm -hmm. en apoyo congresual a Franklin Romero. Mm -hmm. Mire qué interesante, todos estos partidos con, con diferenciación de los niveles de votación. Es decir, que el... Fuerza del Pueblo irá con su candidato presidencial, Leonel Fernández, Luis Abinader del PRM, el PDI con Ismael uh -huh. y Alianza País con su candidato, Guillermo Moreno. Mire qué interesante. Todo eso es parte de un proceso democrático interesantísimo. Claro. Es un ejercicio interesante donde se deponen diferencias y se entienden para apoyar en un nivel. Por lo tanto, tenemos una gama de oportunidad para demostrar que cívicamente los dominicanos hemos entendido la responsabilidad de ir a votar este próximo 5 de julio. Responsabilidad que no puede ser delegada, no, fue, no puede ser eh, trastornada, porque de ahí depende entonces la estabilidad social, política y democrática de la nación dominicana. Y, es cre y creo, sin temor a equivocarme, que dentro de los apáticos y los que estamos entusiasmados por ir a votar es el sentir o el deseo que queremos para una mejor nación. Esa nación se va a ir, se va a ir construyendo Dejando atrás todos esos tormentos que lamenté en esta semana que los partidos hayan entrado en un debate de sacarse trapitos al sol y tomaron el tema narcotráfico que debe ser uno de los flagelos a luchar en contra por los dolores que le ha traído a los pueblos que han caído en eso. Entonces, esos debates no son los que edifican candidatos ni edifican propuestas. Más bien trastornan y más bien crean desasosiego. Pero llegará el tiempo en que habremos de madurar y esa, madura, esa madurez tenemos que este próximo domingo hacerla sentir. Por la calidad de tu voto, por la condición que tú colocas y dices votaré por, por este candidato en razón de sus condiciones. Sus Característica, su experiencia su bondad su forma de, de, de, de, de ser todo eso tú lo puedes plantear pero votando pero también en el voto tú puedes hacer el castigo a quienes no se merecen el voto tuyo si ya votaste antes si ya lo tenías como tu candidato y, y, y, y, has dado, y te has dado cuenta de que no es lo que tú aspiras entonces dale el castigo y no vote por ese, porque también se puede dar esa situación. Todos tenemos la oportunidad de ir a votar este próximo domingo. Al hacerlo, al hacerlo, aprovechar la oportunidad, vuelvo y repito, hacerlo entonces temprano. Ya sabemos que a partir de las 7 los colegios deben estar ofreciendo la oportunidad de que tú ejerzas tu voto con tu mascarilla, y con el protocolo de distanciamiento que ya ha establecido la Junta y que, por ende, saber que lo estamos haciendo bajo una pandemia. Pareciera que estamos, dice un filósofo por ahí, como si se estuviera en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando, no de balas, sino del virus. Entonces, pero el virus, ya hemos aprendido a convivir con él y nos lo ha demostrado las experiencias recientes de comportamiento social luego de salir del confinamiento y luego de la desescalada y de la reapertura del comercio aunque de forma gradual pues esas mismas fórmulas que tú has utilizado para asistir a cada uno de los establecimientos vamos a ponerlo con, con énfasis el domingo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y por favor evitemos aglomerarnos, evitemos que no es tiempo normal. Sí podemos votar y vamos a votar y vamos a tener toda la garantía. La mascarilla. Pero la mascarilla, las, la, la, si usted quiere usar un guante y se lo puede retirar para tintarse también, pero lo recomendable es que vaya sin guante y simplemente te desinfecte y utilizar los desinfectantes que sí va a tener los colegios. Es lo ideal porque sería transjudicial quitarse el guante, tintarse el dedo. Entonces, no. bien, hagámoslos así y vamos a votar este próximo domingo. ¿Te faltó algo? Dilo. Que cuando termine, que nos te de ahí. Que a... A... Exacto. Así mismo. Tenemos una llamadita. Vamos a ver. Gracias. Adelante. Gracias, Francis, por tu comentario. Adelante. Buenos días. Buenos días, Buenos días amado, Sí. Oye, pongo mucha atención a lo que te voy a decir. Vamos a ver. Bien. Tú tienes un amigo que tiene 93 años que es pledeíta por ti. Ajá. Porque yo tengo la cédula de él, que es mi papá, okay. y yo ahora tengo para algo. Y me dijo, buscan a mi cédula, con mi cédula nadie la va a usar porque yo no voy a traicionar a mi amigo. <risa> ah. <risa> ¿Sabes quién es? Ramón, ah. el que siempre estaba en los almacenes que Sí, era, sí, ese, ese Ramoncito, es Ramoncito, señores. El don está o claro, o oígame, pero oígame. Está claro Pero yo no es para afuera que van. Oigame, Ramoncito <risa> es. Un ejemplo, ese hombre tiene 90, todavía arrastra una carretilla, no, increíble. No, no, no, ya está lo operamos de, de, de, de pusimos un marcapazo. Ah, ok. Está conmigo si tú un día lo quieres ver. Pero no duró, aparte. duró muchos años eh, trabajando. En la, la Catellana, la principal número 6, ahí y, y Ya lo bueno, controló, ya lo gracias. controlaron. Sí, lo, los, oh. hijos, los hijos no querían porque ya, Ram, ya tú, tú, sí. estás, tú estás muy viejo, pero él no, seguía. No, no hay quien pueda uno, con ellos. Porque él es un hombre de trabajo. Es decir, ¿cómo yo voy a vivir sin trabajar? <ríe> qué lindo, Bueno, qué lindo. un abrazo bueno. para mi querido Ramoncito. Voy Protegerlo y que vaya a Francis, votar. Francis, entonces iniciamos con Anto Tony Reyes.